Esta semana es crucial porque, venga, las últimas tres semanas a Maduro le ha ido, pues, grave. Ustedes se han dado cuenta que... Las cosas no han salido como ellos pensaban, una cosa es que salgan pues en, en la televisión y ante los medios diciendo no, todo va sobre ruedas, aquí todo va funcionando bien, los diálogos van bien. Pero si vamos a la realidad, una de dos, yo no creo que Maduro vaya a soltar el poder por soltarlo y más bien la estrategia que están haciendo con el Kremlin. En este caso ya Putin en representación de Rusia pues ya está como preocupante porque ya comenzaron a condicionar los diálogos. ¿El por qué comenzaron a condicionarlos? Porque ellos saben que por el lado amable no les va a dar resultado. ¿A qué me refiero yo? Si ellos van a trabajar por la parte legal no les va a dar resultado porque lo que han hecho es ilegal. Entonces para poder tapar esa ilegalidad tienen que hacerlo con otra ilegalidad o sea una mentira taparla con otra mentira entonces ahí es donde se forma el, el nudo ciego que no ha dejado avanzar en estos momentos las intenciones de Maduro y obviamente de sus aliados entre esos Rusia aquí hay algo que vale la pena destacar y es que si los diálogos siguieran su normativa y se cumplieran pues yo diría que eso sería un punto a favor no solamente de Venezuela sino de toda la comunidad internacional porque mal que bien es... Es un ejemplo muy sencillo, Venezuela es una parte de un cuerpo y vamos a decir para que ese cuerpo funcione tiene que todo estar funcionando bien, pero resulta que ese lunar que se llama Venezuela está produciendo cáncer pues va a dañar el resto del cuerpo y eso es lo que está pasando acá, entonces ¿qué es lo que pasa ya las últimas semanas a Maduro le han salido las cosas al revés ellos ya están pretendiendo atacar de otra forma, hacer unas contrapropuestas que no se ven viables. ¿Por qué no se ven viables? Porque es que hay muchos intereses de por medio, tanto de la comunidad internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos, la misma oposición, la misma población venezolana que está pidiendo a grito entero que por favor les den una mano. Entonces aquí la cosa está un poco candente, un poco ten tensa. Por eso dice... Cero y van dos. Segunda semana consecutiva que a Maduro le va como los perros en misa. Por un lado el fracaso intento de vincular a Ale Zap en los diálogos. El primer anzuelo que lanzaron. ¿Para qué? Para así evitar que lo extraditen a los estados unidos y lo vuelvan como un diplomático más de representación del gobierno socialista de maduro entonces por un lado fracasó el intento de vincular a alesab en los diálogos en méxico por otro lado la captura de otro de los grandes el pollo carvajal que por estos días ya detuvieron un poquito la extradición pero que finalmente lo van a extraditar. Que no se le olvide que él es el que tiene toda la información del vínculo entre el chavismo y el narcotráfico. El, el Pollo Carvajal vino trabajando con Hugo Chávez y posteriormente con Maduro y ellos son los que manejan el famoso cartel de los solos entonces aquí esto va a ser candente y para, para completar esta semana también el último informe de la ONU donde el régimen no salió bien librado puesto que se le están comprobando muchos delitos muchos crímenes han violentado todas las partes legales y lo más Complicado de todo es que ya esto sí salió con pruebas, no como suele decir Maduro y la cúpula chavista, tenemos pruebas y nunca las muestran, no. Aquí ya se mostraron las pruebas y la ONU fue directamente al la yugular, como dice. Y aparte de todo, los presidentes vecinos que antes le tenían miedo a Chávez y después le tenían miedo a Nicolás, ahora le perdieron el miedo a Maduro. Por eso Iván Duque, el presidente de Colombia, afirmó que el diálogo en Venezuela debe llevar a elecciones presidenciales inmediatas sin tanta marrullería. Durante su intervención en un foro económico organizado en Madrid, Iván Duque dijo que cualquier solución que perpetúe la dictadura solamente traerá más tragedia. Aún así se mostró conforme con la mesa de diálogo que está en marcha en México entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, pero insistió en que el objetivo debe ser elecciones presidenciales de inmediato ya que si no habrá sido un esfuerzo totalmente perdido y en eso sí estamos totalmente de acuerdo esto se puede llegar a hablar de triunfos hasta que llegue el final cuando ya se estén cumpliendo todos los acuerdos mientras tanto es puro bla bla bla bueno pero antes que todo queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus, sus comentarios, denos positivo o negativo, pero compartan con nosotros la noticia porque gracias a ustedes nosotros estamos acá día a día, minuto a minuto, hora por hora, hablando de los acontecimientos que pasan en Venezuela y en esos otros países donde existen los regímenes como Cuba, Nicaragua, Bolivia, entre otros, además de noticias que nos mantienen a la par con lo que está. Sucediendo en estos países y en la comunidad internacional, esto de llevar una elección presidencial de inmediato, transparente, segura y con una detallada supervisión. A ver, para qué sirve el diálogo, esto es para llevar a una elección presidencial de inmediato que sea transparente, segura y obviamente con una detallada supervisión internacional. No lo digo porque no comulgue con el socialismo de Maduro, lo digo con la claridad de ver. No solamente el dolor de tantos venezolanos en, nuestros, en nuestro país, a lo que se está refiriendo Iván Duque, sino de ver también la complicidad que ha tenido el régimen de Maduro con organizaciones terroristas como son la FARC, el ELN, el Hezbollah, en fin, una cantidad de criminales que están ahí y que son auspiciados y patrocinados por Nicolás Maduro. Recordemos que el presidente colombiano siempre como es habitual se mostró muy crítico con el régimen venezolano con el que rompió relaciones diplomáticas desde el año 2019. Duque confirmó que hasta el momento Colombia ha acogido a más de un millón de 800 venezolanos que cruzaron la frontera hacia ese país vecino ante la grave crisis económica, política y social que vive su país. El gobierno colombiano aprobó el pasado mes de febrero el Estatuto de Protección Temporal (EPT), que les permitirá el acceso a la sanidad, a la seguridad social y al mercado laboral por un periodo de 10 años. Duque, que participó este jueves en otro encuentro organizado por dos medios de comunicación españoles, informó que allí hay 1.400.000 migrantes venezolanos y se han registrado en línea y espera que antes de terminar el año entregar un millón de tarjetas EPT y otras 800 mil en el primer semestre del 2022. Eso es histórico desde el punto de vista de la política migratoria en América Latina. Es una muestra muy clara de solidaridad y atención. Hay algo que no podemos ser ni ciegos ni sordos. No olvidemos que Tarek William Sapp, el fiscal... Chavista dijo, fue un poco más de un millón de venezolanos que han salido. Lo que pasa es que la gente exagera mucho. Entonces ahora yo le pregunto al señor fiscal, ¿cómo es que el, el gobierno colombiano hasta el día de hoy ha entregado la tarjeta EPT a, un, a más de un millón cuatrocientos mil venezolanos en los últimos años? Óigase bien, un millón cuatrocientos mil y se espera entregar 800 mil antes. Del primer semestre del 2022 Pero según él Según el fiscal no han salido Más de un millón, un poco más De un millón, eso es hablando de Colombia ¿Qué pasa con el resto de países de Sudamérica, Ecuador, Perú, Argentina Chile, Bolivia, Brasil Que han acobijado a miles Y a miles de venezolanos sin contar Centroamérica, sin contar Norteamérica Europa, Canadá O sea, esto es algo que no se puede Tapar así con un dedo ¿Qué es lo que la gente está pidiendo? Por favor, claridad. Y de ahí que digo que esta es la segunda semana consecutiva que a Nicolás Maduro le va como los perros en misa. Porque aquí yo lo único que veo que la única salida que puede hacer Nicolás tiene dos opciones. La primera, que entregue su poder y se dé manos caídas y deje el campo libre y eso no lo va a hacer y la segunda que sencillamente abandone los diálogos y diga como siempre sabe decir sus famosas babosadas es que ustedes incumplieron ustedes no hablaron en serio yo mejor me retiro y me voy porque esa es la única salida que ellos saben hacer porque después de ver todo lo que se ha venido encima realmente aquí lo único que se está Esperando es que se reviente la pita. Y no creo que Nicolás Maduro vaya a ser tan bruto. Pues bruto para la cúpula chavista y para los aliados de él. Como es el caso del Kremlin que están tan preocupados y están amenazando incluso de echar abajo los diálogos de México. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, por la vía legal ellos no pueden hacer nada. Por la vía legal la tienen toda perdida. Ahora vamos a ver de qué marrullería se va a valer el señor Maduro. Los señores socialistas, los señores aliados, los que están con sus intereses invertidos ahí, esperemos a ver qué pasa, pero vuelvo y digo, cero y van dos, esperemos a ver esta semana qué pasa, porque yo estoy sintiendo, huelo a que esa pitica está a punto de romperse, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.